Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Mi nombre es Irmari de Papelería Studio, Y hoy les traigo un pequeño video para enseñarles Este producto que me acaba de llegar por correo Es una pega, eh, se llama Barely Art Y esta pega la utilizamos para trabajar eh, banderines y diferentes cositas Así que esta pega eh, me la recomendó Rosy de Paper Shop entonces eh, La pedí y ya me llegó Así que este Quiero por aquí abrirla A ver cómo es que se abre Pero viene bien bonito Esto parece que es un label envuelto En la cajita Por aquí Y esto es Lo que viene en la cajita Yo compré el pequeño, este es de 4 onzas. Ellos tienen uno más grande. Y también tienen refill de esto. Vamos a ver qué más trae la cajita. Dice, Burley Art Monthly Giveaway. Tag us on Instagram for a chance to win a free bundle. Así que, este, ya saben. Pueden entrar al giveaway. Y por aquí está todos los tips que trae. Tiene el ultra fine, el fine, el storage tip. Y entiendo que trae como uno, unos alfileritos para... Eh... Vamos a ver si puedo abrir esto. Ahí está. Para destapar la pega en caso de que él este, se... Se tape, así que tenemos el alfiler y tenemos las tres tapitas, una es para guardarlas y estas dos, está el super, no, este se llama ultra fine tip y este es el fine tip. Así que eso viene en este tubito, Vamos a ponerlo por aquí, no se pierda nada. Ahora no lo puedo cerrar bien Pero nada, luego lo, lo acomodo bien Y entonces Entiendo que esto es El reemplazo de la parte de arriba Así que vamos a abrir Por aquí Ella viene sellada Y entonces quitamos el plastiquito de aluminio Cerramos con esta tapita y entonces aquí le colocamos esta que está aquí, que entiendo que es el de cerrar. Vamos a ver cómo es que va esto. Ahí está. Y él cierra así. ¿Ok? So esto es básicamente cierra dándole vueltas. Ahora sí puedo cerrar esto bien. Así que esto le damos vuelta para quitarlo, volvemos y lo cerramos. Y entonces este, así es que, ¿verdad? Está cerrado. Como pueden ver, la tapita. Esto tiene como una. No sé si lo pueden ver, pero tiene un fondo verde. Así que eh, está sellado que si sí, él, ¿verdad? Lo, lo coloco hacia abajo, no le sale la pega. Así que entiendo que igual se usan estos tubitos. Que están aquí. En vez de utilizar este, entonces se coloca este, colocamos por aquí, le damos puertecita y ahí está, este es el Ultra Fine Tip, se ve así y entonces entiendo que el alfilerito es por si se nos tapa, ¿verdad? Este, El, el taponcito, ¿ven? Podemos destapar. Así que les quería enseñar este video corto de cómo viene la pega de Barely Art. Como les digo, este, este, esta pega se utiliza mucho eh, para trabajar lo que es la papelería. Sé que muchas crafters la utilizan y entonces quería darme la tarea de probarla para darles mi, mi opinión. Dice que no es tóxica, él seca clear. Eh, entiendo que podemos trabajar con papel negro, papel oscuro Y él, ¿verdad? No deja rastro Así que quiero tratarla para ver qué tal Dice que no es tóxica eh, Se puede darle refill Flexible, wrinkle resistant Clump resistant, design tough Dice que dura bastante Toss y frozen, así que él... Eh, no importa si se, si, se, si se frisa por alguna razón, él va de, a descongelarse, así que la pueden utilizar para diferentes cosas y como pueden ver aquí, dice que se puede usar para scrapbooks, paper artwork, decorations, crafts y glitter así que podemos usar brillo, podemos hacer, trabajar con papel podemos trabajar scrapbook y podemos trabajar decoraciones en este caso pues yo lo estaré utilizando para papelería creativa y social así que ya luego cuando la pruebe, les voy a mostrar cómo funciona en comparación con los otros pegamentos que he utilizado anteriormente. Así que nuevamente, gracias por acompañarme en este unboxing, este videíto rapidito del de pegamento Burly Art. Como siempre, recuerden que si les gustó el video denle like, compartanlo. Y acuérdense de darle subscribe para que le den notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. Lindo día.